La atención no se ruega. Cuando no eres prioridad, no lo eres y punto. Si alguien no te da el amor que mereces, ¿qué haces ahí? Hola, te saluda Ricardo Niño. Bienvenido a V-Lifers. El amor que merecemos. Wow, tal vez se escucha algo egoísta, pero todos merecemos amor. Es decir, si das amor deberías recibir el mismo sentimiento no es así al menos así lo pienso a veces nos fallamos sí, lo hacemos cuando nos humillamos por alguien por el amor de alguien un amor que nos hace tocar el cielo o al menos eso creemos pero a veces nos enamoramos tanto que nos olvidamos de todo y de todos especialmente de nosotros nos concentramos solo en hacer feliz a esa persona decidimos arrancar partes de nuestra vida para completar la suya y dejamos nuestra felicidad a un lado caemos tanto que incluso llegamos a suplicar amor a mendigar atención y no siempre nos percatamos de ello pero cuando lo hacemos ya es tarde y esa persona ya está cansada de nosotros debemos pensar más en nosotros cuando se de amor se trata dirás Ricardo no seas egoísta pero amigo, amiga, es la verdad. Antes de amar a alguien debemos amarnos a nosotros mismos. Si lo hacemos le pondremos las cosas difíciles a todo aquel que quiera dañarnos. Hey, jamás te pierdas por alguien que no lo vale. Mientras más supliques cariño, más falso será. Mientras más te aferres a ese amor indiferente, más sufrirás. Y lo sabes. Pero aunque lo sabes, sigues ahí. Porque sientes amar. No. Solo dices amar. Eso ya no es un amor en realidad. Eso es soledad disfrazada. Y debes enfrentarla. Llegó el momento de hacer. Si esa persona no te valora, no le insistas. Y quiérete, ámate. Amate. Mientras más amor sientas por ti, más rápido podrás percatarte de los amores falsos. No pidas lo que te mereces. No lo hagas. Si alguien de verdad siente amor por ti, te lo demostrará la indiferencia nos bloquea a muchos no te das cuenta que cuando sientes la necesidad de mendigar amor ese en realidad no existe el amor no se mendiga el amor se da se entrega sin condición mientras más supliques amor más daño te haces más independiente te haces de esa persona llega un momento en el que sientes que no puedes vivir sin ella te hace pensar que sin esa persona no puedes seguir, y no, no es así. Dime, ¿de qué te sirve recibir una pizca de amor? De nada, porque no mereces solo una pizca, mereces más. Amar es hermoso y a la vez es un sentimiento muy difícil de explicar. Solo sientes cómo tu pecho se llena de alegría con tan solo pensar en esa persona cuando queremos a alguien nos preocupamos por su felicidad y evitamos hacerle daño intentamos brindarle lo mejor de nosotros porque es el significado que tenemos del amor y no está mal pero ¿qué ocurre cuando esa persona no nos responde igual exacto nada o bueno si ocurre algo nuestro corazón se pone cada vez más y más triste y esa tristeza la expresamos aunque no queramos Lo hacemos porque en ocasiones se vuelve algo muy difícil de controlar Es algo que se escapa de nuestras manos Ok, entiendo que a veces esa persona nos tiene tan bobos Que no nos damos cuenta de que ya su amor no es el mismo Y continuamos ahí, pensando que estamos actuando bien Mientras la otra persona solo se cansa más y más de nosotros Es duro pero es cierto y lo sabes cuando no abrimos los ojos en el momento oportuno, incluso llegamos a pensar de que no somos lo suficiente para esa persona. Te lo pondré más fácil. Cuando alguien te quiere y te ama de verdad, te elegirá sobre cualquier persona. Será su primera opción. Siempre. No creas en esa persona que solo dice amarte y sus acciones dicen otra cosa. Cree en aquella que te lo demuestra cada día. Aquella que te dedica parte de su tiempo, cuando sabe que jamás lo va a recuperar, pero no le importa porque pasa los mejores momentos a tu lado. Aquella que te apoya, aquella que no te humilla, ni en público, ni cuando están solos. Aquella que incluso te dedica sus pensamientos, porque sí, hasta eso se nota cuando alguien de verdad nos quiere. Una cosa es cierta, querido, querida amiga, y es que nadie... Absolutamente nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. ¿Y sabes cómo logramos esto? Con amor. Nuestro amor propio. Esa es la única arma que tenemos. Cuando nos damos cuenta de que esa persona a quien amamos tanto dejó de querernos, nuestro mundo se derrumba. O al menos así me siento yo. Y muchas veces siento que no hice lo suficiente. Que esa persona se fue por mi culpa. Ahora entiendo que no está bien pedir amor, no está bien pedir atención. Tú puedes actuar bien, con amor. Pero, ¿y si la otra persona no lo hace? Es doloroso aceptar que esa persona ya no tiene ningún interés en nosotros. Es doloroso darnos cuenta que solo fuimos un buen rato para ella, porque así son muchas. Es doloroso percatarnos que solo nos utilizó para olvidar a su expareja. Sí, que es doloroso pero hey, no podemos darnos por vencido solo porque alguien no nos dio el amor que merecíamos es un proceso duro de aceptar es algo triste pero si lo pensamos bien podemos incluso entender que esa persona salió de nuestras vidas por nuestro bien que dios la colocó en nuestro camino para recordarnos que podemos amar y hacernos entender que merecemos más que un simple cariño a medias el proceso de aceptación continúa, comenzamos a percatarnos que algo no anda bien, notamos cómo la diferencia de la otra persona crece hacia nosotros, pero tenemos miedo y nos cuesta un poco aceptar lo que está ocurriendo. Algunos incluso se percatan del desinterés por parte de la otra persona, pero no hacen nada por miedo a quedarse solos. Piensa, ¿crees que te estás haciendo bien? ¿Crees que ignorar la situación lo solucionará? No, en realidad todo se agravará, esa persona entenderá que puede seguir jugando contigo Porque eso es lo que está haciendo, jugando, jugando con tus sentimientos Y eso no puedes permitirlo ¿Crees que distraerte te ayudará en algo? ¿Qué esperas para hablar con él o ella? No puedes quedarte con esa duda de saber si ya su amor por ti se acabó o no Tal vez todo sea un malentendido, porque eso también ocurre, pero no hay nada que una buena conversación, una sincera conversación con tu pareja no solucione. Sin embargo, algunas personas son demasiado buenas mintiendo, y otras muy fáciles de engañar, y eso es algo de lo que a veces no nos podemos librar. Ya queda de nuestra parte analizar el comportamiento y los gestos de cariño de la pareja. Cuando alguien no nos quiere, eso se nota, se nota aunque no veas a la persona. Llegamos a un punto de quiebre, un punto en el que nos volvemos víctimas del amor, de su amor, un momento que se vuelve tan pero tan insoportable que explotamos, nos desbordamos y nos llegamos a sentir como la peor persona de este mundo, porque de hecho nos echamos toda la culpa cuando en realidad quien falló fue ella o él. Tal vez te parezca exagerado y un poco irónico lo que voy a decir, pero muchos somos dependientes del amor y eso es algo que no podemos evitar. A todos nos gusta sentirnos queridos, amados. Nos gusta que nos consientan, que nos valoren. Vaya que eso nos vuelve locos. Y para no salir lastimados debemos concentrar nuestros sentimientos olvídate de eso de acostumbrarte al dolor porque así te haces más fuerte ok una parte de ti se hace más fuerte pero otra cada vez es más y más débil ¿sí? tu corazón ese que se arriesga por completo por un amor que no es nada seguro ese que decide dar el 100% por alguien que no lo valora y a pesar de los errores no aprende quererte y valorarte esa es la clave tienes que alimentarte Alimentar tu amor propio, hacerlo de la manera más sincera posible Amigo, amiga, no te engañes Si esa persona no te quiere ahora que has hecho hasta lo imposible por hacerla feliz No lo hará No te preocupes, el sufrimiento acabará Pero solo si así lo quieres Cada historia de amor puede o no ser más dolorosa que la anterior Pero todas te van a servir como aprendizaje No estoy diciendo que vayas de amor en amor por ahí... Sin más, no, porque cada relación debes aprovecharla al máximo. Entregarte sin medidas, dejar que tu corazón lo haga, pero ayudándole a tomar buenas decisiones porque no puedes permitir que lo haga solo. Ya sabes por qué. El amor es así, pero antes de amar a alguien primero debes amarte. Entiende que no debes tratar como prioridad a esa persona que solo te ve como una opción. ¿Rogar? ¡No más!